En mi presentación pues, no, hay, no hay un PowerPoint, es más audio que visual. Y bueno, pues mi charla va sobre, bueno, Ult y The King, eh, dos temas para videojuegos, que son dos piezas para piano que hice hace un tiempo con un amigo. Eh, y bueno, son para piano y por eso son dos piezas para videojuego que no de videojuego. Antes de nada, decir que no soy compositora profesional, no me dedico profesionalmente a la composición. Pero bueno, eh, estudié música, eh, me gusta mucho experimentar con ella y, por supuesto, me gustan mucho los videojuegos. <ríe> y es curioso porque precisamente Winfrey Phillips, en su manual eh, para composición, o sea, para composición, para compositores, un manual de, que tiene para compositores de música de videojuegos, eh, es un poco largo el nombre, eh, describe precisamente este momento en el que un con, por qué... ...un compositor o un músico eh, decide eh, componer para este tipo de plataformas... ...y, responde, eh, y claro, pues es, es eso... ...tú estás sentado en, en tu casa jugando... ...y de repente tienes este momento de revelación en el que dices... ...vale, yo quiero, yo quiero hacer esto... Eh, ...tras este momento pues empiezas a indagar, investigar y descubres un mundo que realmente es complejísimo, amplísimo, eh, multitud de teorías, recursos, instrumentos que podemos utilizar para, para, pues para componer este tipo de piezas. Y si tuviera que destacar una de las características más importantes de cómo debe ser la música para videojuegos, es que debe seguir los principios de fluidez y de, de reacción e interacción del jugador con... con, con con el, ...con el juego, porque claro, una cosa que no encontramos en otro tipo de medios audiovisuales... ...como por ejemplo el cine, es el que el tiempo pues está muy reglado... ...y si por ejemplo ponemos la película en el minuto 37, la banda sonora que va a estar sonando... ...va a ser siempre esa en ese momento, pero claro, en los videojuegos pues eh, el tiempo es más flexible... ...depende mucho más de la acción y la interacción del jugador... Y claro, la música debe estar ahí sobre todo para eh, llegar a, a, a mantener esa atmósfera con el objetivo de, de, de, de, de sumergir al jugador, eh, de conseguir la inversión. La inversión en el juego es un proceso que tiene lugar cuando el, cuando el jugador... Eh, se olvida de los procesos eh, o sea, de los métodos por los cuales está percibiendo el, el juego ¿no? es como se olvida de que tiene auriculares se olvida de que tiene una pantalla eh, y simplemente vive el juego eh, es como cuando en el cuento de Alicia a través del espejo pues olvidara de que está ahí el espejo y simplemente pues ve el país que tiene ahí enfrente ¿no? eh, entonces eh, bueno os voy a poner las dos piezas para que las escuchemos, para sumergiros un poco en el tema. Os voy a poner primero a Ulf, que es un personaje que, que creamos mi amigo Antonio y yo. Es un personaje que bueno, pues es una especie de alma que no tiene una personalidad muy definida y se... ...se alimenta de historias de otras personas... ...entonces pues eh, su biografía está basada por trazas de, de eso... ...luego descubriremos que no es un personaje realmente malo... ...sino que también nos va a acompañar en nuestra aventura... ...y por eso pues esta pieza no llega a ser muy demasiado tensa... ...pero bueno... Eh, ...está hecha en forma de canción también... ...porque eh, ocurre en un momento de la historia... ...en el que nos están contando su vida... ...o sea su, esa, ese, ese, esas trazas de biografía que tiene... ...y bueno... ...sin más espera, vamos a escucharla. Perdonad la calidad, pero bueno... ...habíamos tenido unos pequeños problemas técnicos de última hora... ...y tuvimos que hacer una grabación así improvisada, pero bueno. Es una pieza que está compuesta para un personaje... ...por lo que, bueno, no está hecha para una situación... ...sino que cada vez que aparezca este personaje también... ...van a aparecer partes del tema... ...que nos van a recordar que este personaje está ahí con nosotros. El género, como podéis ver, pues es un poco épico... ...no es, eh, no es muy futurista ni nada... ...es muy tipo fantástico... Bueno, también decir que es una pieza para videojuego y no de videojuego porque mmm, una de las características importantes que tiene este tipo de música es que hay que verlo en acción, es decir, eh, puede sufrir modificaciones, debe, debe sufrir modificaciones una vez que esté integrado en el juego para decir si realmente funciona y nos sumerge en, de, de verdad en el universo de, que queremos conseguir ahí. Vuelvo al principio. Eh, otra característica de, de, bueno, de la pieza esta es que está para piano y no es casualidad porque precisamente. Eh, eh, perdón. Precisamente el piano, aunque no, hace, no haga falta tener una, una formación super clásica ni super amplia en, en, en, en composición sinfónica para, para videojuegos, es verdad que este instrumento, al ser polifónico y, y que la mayoría de los, de los materiales que tenemos y, y aplicaciones y tal para, para componer, pues nos facilita mucho el trabajo a la hora de, de trabajar con distintas melodías a la vez y, y, a, y hacer este tipo de piezas. Muy épico, así, muy... no sé qué os parece. Vale, y bueno, vamos a pasar ahora a The King, de King es un nombre súper genérico, pero bueno, lo pensamos así porque era una situación muy eh, que ideó mi amigo, eh, mi amigo es el que inventa los videojuegos eh, virtualmente y yo se supone que, que compongo para eso, algún día quizá sea un proyecto real. De King, es, eh, pues, para ponerse en situación, eh, es, nuestro personaje está buscando al, al rey de esta región porque su sobrina nos ha escrito una carta en la que nos dice que es un traidor y tenemos que ir a matarle. Entonces estamos subiendo unas escalinatas eh, gigantes hasta llegar a los aposentos del rey donde se supone que vamos a tener la lucha con él. ¿vale? Entonces, bueno, pues antes de la lucha tendremos un diálogo... Como es una música para una situación en la que el jugador se supone que pues, puede decidir subir antes o subir después, es una música que se repite mucho y bueno, pues, va a tener cambios dependiendo de, de en, qué, en qué escenario esté el, el personaje. Eso ya se supone que después, cuando ya esté todo maquetado, pues, se trabaja con eso también. tensión, ¿no? pues también para contribuir a la atmósfera. Y sobre todo eso, la característica es muy repetitiva. Y ahora volveríamos aquí otra vez al principio y así hasta el infinito, hasta que acabe el momento de, del, del juego. Vale, pues para terminar ya... Eh, bueno, agradecer a los organizadores de Media Lab y a, a, a Julep por la organización y por, por todo, por los horarios y, y, y bueno, al resto pues eh, animaros a que, si sois compositores o músicos, que os animéis con este, con este mundo que es eh, increíble y, y, si no, de todas formas, pues a disfrutar mucho de la música en videojuegos, que es eh, algo maravilloso y, sobre todo, pues... Eh, eso, olvidarnos del espejo de Alicia y adentrarnos al, directamente al País de las Maravillas, que es, que es la música. Gracias.